Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en el aeropuerto de Manila, Filipinas, un país de Asia, con muchas islas, como 700 islas el país. Entonces vamos a descubrir este hermoso país, que es una ex colonia española, así que veremos también el vocabulario de este país que está en español, como barrio, por ejemplo, y más palabras... En el centro comercial de Glorieta en Makati Makati es como una parte bonita de Manila donde <coughs> vienen muchos turistas y la gente que tiene más o menos dinero bueno debe haber mejor pero la gente no tan humilde viene aquí para apartamentos y todo y está como un centro comercial creo que debe ser el más grande de Makati voy a ver en internet si es uno de los más grandes de Filipinas pero se nota que si sí, es como muy de lujo todo lo que se vende aquí es caro y vamos a ver la parte de restaurantes que es bonita también. Y en el centro comercial es Mercedes, porque hay muchos gatos y se dejan acariciar, que le dicen que la gente los trató bien. Aquí lo bien negrito. Y aquí unos en la calle que ni les da miedo. Aquí uno, uy, que si me ataca. Aquí uno los aplaste. Aquí están uno vallando, caminando rápido, ¿cierto? Peligroso, ¿no? Este está como enfermito. Y aquí hay más gaticos, muchos gatos. Entonces, lo chévere este centro comercial lo recomiendo para todos y todas. Bueno, y lo que es bueno del centro comercial es que está la zona de los restaurantes en la terraza con el jardín y la gente pues, puede comer. Y como es de noche ahora, entonces anoche a las 6 de la noche, me imagino todo el año, como en América Latina en muchos países. Eh, entonces, eh, se ven los jardines y las grandes torres allá y los restaurantes de lujo que son muy caros pero este es el programa así entonces de sus partes bien hermosas y si a uno le gusta la gastronomía es perfecto para ir y si le gusta a uno la naturaleza también es perfecto asiática es muy rica porque amo mucho la pasta, la carne y, mmm, y todo lo que es como vegetal entonces lo bueno es que es muy barato porque vale como 3 dólares apenas, todo eso así que voy a aprovechar para comer bien rico buen apetito! se encuentra mucha gente China, aquí en eh, Manila, en la parte de la ciudad de Manila. Entonces aquí se vende de todo y baratísimo. Entonces voy a ver si se encuentra algo, souvenir, un recuerdo de Manila el mercado de Chinatown. Llegué a Intramuros, vemos aquí el palacio del gobernador. Entonces, Intramuros, que vamos a ver, es eh, una catedral creada por los españoles cuando era una colonia de España, cuando Filipinas pertenecía a eh, España. Entonces, Intramuros es como la catedral que está ubicada justo detrás de mí. Bueno, aquí está una fuentecita. No sé quién es la estatua. alguien famoso me imagino. Y aquí entonces está la catedral de Intramuro, que es muy famosa y muy turística aquí en Manila, Filipinas. Entonces, lastimosamente está cerrada, pero se ve bien bonita. Y él es como Carlos, el rey Carlos IV. Ah, es el Carlos IV, el rey de España. Ok, bueno, lastimosamente no se puede ver adentro, voy a averiguar si otros días abren de día o no. Y lo bueno de Intramuros es que turísticamente hay unos caballitos que pueden hacer un tour de manera del barrio. Entonces, Y aquí una casa rosada, pero no, no sé qué sea. Bueno, aquí vamos a Thank you. Bueno, vamos a ver ahora el Puerto Santiago, que es una puerta principal creada por los españoles. Ah, y un KFC, si quieren, pocho. Pero no, no lo he probado todavía acá, pero el de Colombia es el mejor que he probado de todos los países. Bueno, llegué al parque de Puerto Santiago vemos al final el eh, puerto de santiago y antes de llegar pues hay un parque bueno fui de noche vale como eh, 50 centavos la entrada en dólares bueno, 70 centavos es barato y vamos a ver entonces cómo se ve el puerto al final de la calle aquí vemos una que se dice en español, fresca eh, un mural de un héroe eh, bueno no sé quién será este héroe pero este o es sea, bonito la, la pintura. Y bueno, acerquemos al, al puerto. Está súper agradable el día. Uy, hay en el avión vemos los colores. Eh, el Haleíma el... está súper agradable porque hace como 20, 20 grados. Entonces está como perfecto, ni tanto calor ni tanto frío. Y hay música además. Había como algo supuestamente peligroso para entrar. Vamos a ver qué hay adentro. Es como una ex cárcel. Hola. ah Bueno, sí, se ve como rehenes de la guerra. Muertos. Entonces, es como chévere. Vamos a ver esta pieza, a ver qué hay. Ay, sí, aquí hay otros rehenes una foto de reales rehenes porque yo tengo los buenos pero aquí están los verdaderos que murieron. Uy, está calientísimo por acá, pero se ve esta entrada de, de las ex cárceles no, no, no parece un poco los búnker de la segunda guerra mundial de, de mi ciudad que había hecho un vídeo y vamos a ver por esta parte que se puede encontrar bueno, hay que ser bajito porque ser alto no ayuda Bueno, lo mismo, unos rehenes Muriendo Con sangre Y fotos de la verdadera Historia de lo que pasó Bueno, tengo que preguntar qué pasó al señor Porque realmente ni sé qué pasó Pues me imagino que es la guerra de independencia O algo así eh, Bueno, dicen que es en 1945 American troops Como de los soldados americanos No sé qué tienen que ver los gringos Aquí y creo que la de salida está ya por allá así que el recorrido fue súper cortico pero chévere bueno y chévere el río de Intramuros donde se ve algunos edificios y se puede relajar un tomar una foto entonces aquí se ve el puente allá y se ve como en las murallas, por ejemplo, de Cartagena, eso es como, esas fortificaciones. donde se puede tomar fotos, con un señor, un soldado. Y las murallas aquí las vemos muy bien, vamos a ir arriba a ver, qué se encuentra arriba, en Intramuros, Filipinas, Manila, hermosa ciudad. dentro del metro y está muy económico realmente está super barato y pues está como lleno ahí. yo sé que ahora es como las 12 y algo, la una perdón, bueno no sé, algo una y si está lleno, ahí está. entonces en hora pico, no ni me quiero imaginar cómo será y hay mucha climatización pero igual la verdad no me parece que mañana sea tan caliente es como 30 grados pero no se siente tanta humedad bueno voy a dejar de grabar porque la gente no se ponga incómoda tenemos mucho mucho coco aquí está con su líquido y adentro el coco y un amigo que nos visita también muchos gatos callejeros eh, y la policía muy chévere, un policía me vio bueno, un policía más bien un guardia me vio comiendo y entonces me dejó sentar aquí tranquilo para comer un poco de coco y me dijo un pitillo con esto entonces a probar el coco vamos a probar primero con el pitillo Mm, está sabroso, qué rico, amo el coco. está como muy, me gusta cuando está muy, no, no tan duro.